la perfección me mata. Creo que el término adecuado es me castra. Me limita y me hace sufrir porque generalmente los estándares que yo paso como perfección son bastante inalcanzables. ¿No es que sea conformista? Pues busqué demasiado tiempo ser y hacer perfección. Simplemente tengo muchas cosas en la mente y mis ganas de expresarme en libertad pesan más. Mi nombre es Denise, pero soy nimo para muchos para otro solonís. Nací con el sol en Virgo y mi ascendente en Acuario. Realmente el segundo siempre me salva del estrés. Virgo es muy perfeccionista, ordenado, disciplinado, rígido. Y pues así fui durante mis primeros 10 años de vida, siquiera. Me he quedado con lo de ser crítica conmigo misma. A veces soy práctica. Durante menos ocasiones de lo que me gustaría Pero siempre soy metódica Sobre todo para organizar Pero vamos, al decir organizar No incluye el mantenerlo o ser constante Simplemente se me da bien El escribir y plantear Todo un sistema para hacer ciertas cosas Que puede funcionar Pero no lo completo Esa es mi gran falla La cosa es que antes de conocer mi carta natal Fui súper escéptica con esto de la astrología Y todo lo que no fuera comprobable mediante el método científico. Durante otro periodo de tiempo llegué a pensar que me cambiaron al nacer o que quizás me adoptaron porque durante casi dos décadas no me he sentido lo suficientemente virgo. Pasando una etapa muy obscura me cansé y me di la oportunidad de entenderme y conocerme mejor. Abrí mi mente a muchos otros temas que negué durante mucho tiempo durante mi etapa de escepticismo. No es hace mucho que ya me siento finalmente como una virguiana que no es perfecta que tiene muchas metas y planes a corto y largo plazo planes que iré cumpliendo cuando sea el momento uno de ellos y ha sido durante años cuando no sabía cómo organizar estas cuestiones es el plan de desarrollar este canal desde aproximadamente el 2010 y si sí, amigos míos este será el video de presentación del canal hasta que decida que ya no lo es este será un lugar donde habrá bastante bienvenida al caos. Quizás intentando hacerlo un poco más estéril. Nunca sé cómo pronunciar esa palabra. Y habrán temas variados. Que irán desde el estilo de vida intermedio. Porque me gusta el lento, pero a veces necesito el rápido. Ya saben cómo es. También un poco de espiritualidad, un poco más holística. Plantitas, hobbies artísticos como la pintura, la ilustración, la música un poco de salud mental y muy probablemente anime, manga y videojuegos. Así que si es de tu interés, te invito a que te quedes porque habrá contenido variado con ese tipo de enfoque. Soy arquitecta, ilustradora y animadora que hace contenido desde el corazón. Y también hace directos de videojuegos y de arte en Twitch. Si te resonó este video y o tienes Virgo en algún lugar de tu carta natal, por favor dale like, suscríbete y cuéntame sobre eso en los comentarios. Y ya nos estaremos viendo en el próximo video. Chao. No sé por qué estoy tan blanca. No estoy así de blanco. Por la concha de la lora. Es la luz, es el celular.